No, o sea, voy a, voy a dejar de jugar el juego solo por eso O sea, ¿cómo voy a jugar yo con, con Teclado, loco? Papá, eh, dime, campeón ¿Qué pasa, crack en grande, tío? O Sale y ¿cómo ha también, macho? Era herdita Super Mario Y qué paranoia, o sea, Como que no notifica? Últimamente, no sé qué pasa con Twitch, eh, os lo prometo Ah, está en inglés, ¿no? Entero, eh, increíble Joder, macho, ¿cómo voy a jugar yo a este juego así? LOL LOL O sea, ¿vale? Tiene flecha, tiene... Vale, ok Espacio Fuf, que complicado, hermano O sea, como coño Es un cuervo, ¿vale? excepcional eh, ¿vale? Te dice click Vale, eh, ok O sea, literal un el eh, gamepad, tío Me dejará, no me deja, tío Music, effective, language eh, Español, tendrá español Ah, solo tiene inglés, ¿no? Ah, vale Francés, deo, español Vale, de puta madre, gente Es que digo what Ok, que A ver, ¿qué pasa, Aro? está totalmente gracioso, tío Está totalmente gracioso A ver, ya sabes que estoy encordado sin play y todo eh, Como eh, han sacado cosas gratis en Fortnite y Me preguntaba si me lo podía Sí, por supuesto, coño, Mario, ya me jodería O sea, eh... Ay... El nickname era lo de Luna, ¿no? En plan, joder <risas> qué gracioso este bicho Y por supuesto que te lo regalo, leña Ya me jodería O sea, todo lo malo fuese eso Jejejeje El Balta, ¿sabes cómo se ríe? Jejejeje Ahora Está guapo el juego, tío Vale, no puedo partir nada interactuar ahí Ese de verde luna, eso, perdón Es que siempre, siempre lo atribuye a lo mismo, ya me jodería Pues claro, doña Que además que es gratis, hijo, eh Para una cosa que sale gratis Si no podéis conectaros, ni mucho menos avisarme Va un poco raro a la hora de, de enviarlos Pero está gracioso A ver, lo demás son grafitis, ¿no? Gracias, mi niño, no pasa nada, mi hermano Crack, en todo lo malo fuera eso Si puedes pasar el circulo, amigo, ¿o qué? ¡Ja! Si puedes pasar mal a la X, ¿sabes? Eh, sala de la eh, sala de las puertas Cuartel general de la comisión eh, de Siege. Te aviso mañana sin problema no, no pasa nada, leñe No, ahora, ahora después lo hago guantito. Bueno, eh, después de cenar me pongo un ratito al Fortnite lo hago en ese momentico, que no pasaría nada, leñe Ya me jodería Todo lo malo fuera eso, repito O sea, eh, ¿podré interactuar con esta estatua? No, eh, ok, allí hay algo verde Aparentemente el juego parece que está bastante cuidado Es un roguelike completamente diferente Es un cuervo, ¿no? Eh, más vale que te pongas en marcha eh, No querrás llegar tarde, ¿verdad? ¿Qué soy yo, tío? O sea, soy un... ¿Eh? ¿Qué soy yo, tío? Aparte de un cuervo Que tiene una espada, tío Vale, esto se puede partir, ¿no? Supongo A ver No sé qué es lo que hay que hacer aquí A lo mejor tiene algo, algún comando secreto Pero yo creo que no, ¿eh? O sea, literal C, C A la C yampea, ¿vale? Cambia el título Ey, gracias eh, Bueno, es que mirad de eh, putada, tío O sea, putadón que tengo ahí Porque no sé por qué no lo captura O sea, literal, ¿eh? No sé por qué coño no lo captura, gente O sea, eh, me parece ridículo Nuevo Rogueline, tío Que está guapo, en ¿verdad? O sea, me mola Está bastante chulo A Undermine también quiero echarle Un par de oricas, la verdad O sea, me parece bastante divertido Undermine Más a ver lo que pasa Y, bueno, lo vi Y digo, qué guay Vale, ya llegamos aquí a las oficinas de la... De vaya, vaya, eh, vaya eh, Mira quién se ha presentado a trabajar eh, No te llevarás la oruga, ¿qué? Porque solo el pájaro que madruga ¡Buah! Da igual, ¿qué? En fin, estos días de suerte en realidad eh, Sí que hay eh, un alma eh, que puede cegar, lol en Un arma cualquiera, un alma eh, de gigante Piensa la comisión que te, va que te llevarás Espero que no hayas olvidado tu entrenamiento Está alerta eh, que las almas de gigantes suelen dar mucha guerra Te activa una puerta, qué guay Qué chulo, what? O sea, somos... Es que, claro, eh, Dead Door ¿no? Eh, puertas muertas, ¿no? Realmente, es como... Acompañar a la gente, ¿no? El alma de las personas Pero recuerda Tu puerta se mantendrá abierta Hasta que vuelvas eh, con tu alma designada Mientras tu puerta está abierta Serás mortal y envejecerás, lol Así que acaba... ¡Qué guay! ¿Se parece a algún roguelike? Eh, a priori, ¿no? ¿Sabes? Me recuerda mucho a Lare. Pero... A ver lo que pasa, Mario Te lo prometo Tiene buena pinta Es un cuervo, tío Al fin y al cabo, cómo mola me voy a meter ya aquí, o sea, full eh, y creo que es como el crono. El de crono es ese, tío. Me cago en la leche. Que te hacías viejo, tío. ¿Qué follón el juego ese, eh? Qué follón ese juego. Vale. Está guay, o sea. Bueno, a lo mejor lo comparo también con el estilo de este rock like que hay. Espacio para rodar, sí, eso lo sé. Pero, pero, pero, pero, guachín. No salta. Vale, estos bichos son. Eh. ¿Qué hace, tío, estos bichos? Vale, yo supongo que esto eh, corresponde al color rojo para que le mete un flechazo, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no puede disparar flechas? O sea, ah, ¿por qué no tengo? Usa o para... Ah, vale, para utilizar el atajo No sé cómo eh, dicen cosas de gigante, pensé que era el Titan Souls o algo, así que... Eh... Claro, eso también tiene razón, ¿eh? en este caso, Mario eh, Tienes toda la puta razón del mundo El, el puto Titan Souls, ¿eh? Fuera de coña, es verdad Pues sí, tendrá algo que ver, o sea Tendrá referente Esto me da flechas, tío Lo malo es que lo tengo que jugar, chavales, con... Con el teclado, tío O sea, es una putada, gente Una putadilla. Eh, vale, obviamente ¿Por qué me siguen los bichos estos, tío? Obviamente voy a intentarlo, eh... Voy a intentar matar al gigante ese rápido Verdad ¿Le da dado, bro? ¿Lo habéis visto que le da dado, what? Ok, o sea, eso en un atajo Vale, guay Este es el bicho Esto es lo que me llamaba la atención, tío Parece un celda Espíritu del bosque es demoníaco ¡Demonio! Vale, guay Ok, ataques en forma de cruz, ¿no? Vale Oh, vale, vale, vale Oh, bro, qué guapo, ¿eh? Está muy chulo, tío Está guapo, ¿eh? Eh, bro, bro, bro Ja, <risa> qué guapo Le podré pegar un golpe, me da, me da A ver Qué guay, ¿no? El bicho, tío. Está chulo. A ver, fácil. A priori. Oh, bro. ¿Para qué hablo, eh? ¿Y el arco se me ha partido? Ah, no, no, no. A ver, tenemos que ver básicamente las de estas. Oh, LOL, LOL LOL. Hostia, segunda fase, gente, eh. Ah, las piernas, vale. ¡Lol! ¡Me ha dado! ¡Wow! Oh, ¡Bro! What's up, bro? ¡Ah! <risas> que me mata el huevo, tío Vale, estás bien de el ¿no? Pienso yo Ahí estamos, gente Qué guapo el bicho, mira me está gustando el diseño, ¿eh? O sea, está bastante guapo La música épica, no sé, tío, tiene su move, ¿no? Qué guapo, loco ¡Oh! Ah Putada, gente, putada Es muy chile, es eso, tío Uh, bro, ¡Oh! what's up Qué guay Qué chulo, tío Papá, perdón eh, Si me fui un momento Es que tenía que reiniciar ¿Por qué no me cargaba ching? No pasa nada, campeona Ya me jodería Todo lo malo fuese eso kit. ¿Habéis visto eso? Me acaba de pegar un cuervo gigante Mamadísimo ¡Ja! ¿Qué? Acaba de matar al cuervo, tío ¡Hala! Y esos bichos tan graciosos Me han curado No me jodas ¡Ja! Y yo les pegaba, tío Qué gracioso, loco Porque me ha pegado Un testarazo ahí Es ¿sí? Muy ching. La secta Literal Qué paranoia, gente, ¿eh? Le di a la F, no sé por qué le di a la F Porque me creo que es un juego como el de, el de IZS O algo, Qué follón pego un tiro la tula, joder macho ah Final Boss, gente Final Boss Ah, subir un gameplay de este juego, me parece curioso, eh LOL, esto es una invocación de Final Fantasy ¿Cómo se llamaba, tío? El castillo de Alejandría puede ser Guardián de la puerta, ah no es de Yugi Creo que. Mira, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, por aquí, por aquí, qué guay, tío. Ya tenemos el. Es que claro, es un pateo, sea le ha dado toda la vuelta al mapa, loco. Me cago en mi vida le, le había dado todo el pateo al mapa Es <ríe> que decía tiene, El spawn tiene que estar al lado, tío Vale, a ver Timing, gente Timing Vale, ahora Va, ok Pero vamos, igualmente se puede A mí me parece increíble Que se pueda hacer directo Desde el móvil Que vaya bien, tío O sea, literal Mario, te lo prometo ¡Eh! Hey. ¡No! Guachín Me ha quitado un punto de vida Vale Ok Va a empezar ya Con su ataque de... de, de... Ahí va No le he dado Okay. ¿Cuál es tu primer ataque? Vale, ese Ok, ok, ok, ok ¿Circulito? Qué guapo, tío Está muy chulo el boss, eh En verdad ¡Ey! Está muy currado el boss, tío Vale Ok, vale Ok, ok Mierda, mierda, gente Me he confiado, tío He pecado de confianza, tío Hey, bro Vale, tres golpes Ah, mierda Uf, espérate Me, me quitó aquí, bro Vale, ahora es vulnerable, ¿no? Qué guapo como de... Nos, nos echa para atrás, tío Vale, vale, vale ¿Y si se pega el suelo con el DS? ¡Ah! Literal, qué difícil ¡Bro! ¡Uf! Me ha arriesgado, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Lo tenemos, gente ¿eh? Yo creo que sale, que sale, ¿eh? Qué guapo, tío ¡Eh, eh, eh! eh bro, bro, bro, bro, bro, bro, Es que el suelo es complicado Está pendiente del suelo también, bro Eh, eh, eh. Bro, eh, eh, eh, eh, Lo he direccionado donde no era ¡Ah! Dios mío Vale, vale Hay got it. Under the fucking control, bro. Me bueno, va a tirar el rayo de la muerte, ¿no? Supongo, yo voy a buscar un poco. No, no, no, no. ¡Nah! ¡Mira! ¡Dios! ¡Wow! Increíble, bro. Increíble, increíble. Apoteósico. Vale. ¡Hostia! ¡No ataque, ¿no? No, vale. Está, está medio roto ya, ¿os lo estáis viendo? ¡Uy! Bro. Increíble, audacia, eh. ¡No! ¡Uh -huh! Literal, vale, tres flechas, gente, ¿eh? cuatro, vale. ¡No! La desperdicié, tío. Uh-huh, uh gente. ¿Lol? Vale. Me va a tirar la mierda esa, tío. Vale, vale. Dios, ¿qué? ¿Y eso también al mismo tiempo? Vale, vale, vale, vale. Under de control, gente. Under de fucking control. ¡Qué guapo el bot, tío! ¡Ah! Dios mío, casi me da. Vale, flecha. Flecha está ya al límite de la muerte, gente. Vale. La cancelo, gente. ¡Uh! ¡Let's go, guachín! ¡Let's go, guachín! Increíble Qué guapo Me mola, ¿eh? Arte caso Qué guay, tío <risa> Qué chulo el juego, tío Me parece muy divertido La verdad Muy entrañable Y una BSO totalmente mágica, tío Parece chulo Parece muy chulo, la verdad O sea, GG GG, tío ¿Y esto qué es, bro? Vale, te dice Leer eh, A la cima A las ruinas abandonadas Vale Eso sí, eh la tablet que tengo es 2015 y dejaba transmitir en 1080 LOL Papá, ha tenido una idea Y si para los sábados de Sud eh, jugamos al Gartifón, eh, No ha salido, eh, Tatiana siempre ha querido jugar Pero no ha salido, campeón Mario O sea, sé que está fuera de casa eh, Será el viernes, es verdad, eh, a la cima, vale eh, Será el viernes el evento de Sud Pero a ver, si lo queréis, se puede cambiar a Gartifon Por, yo que sé, una Mungus eh, Como queráis, no habría ningún problema Lo malo es que ya se votó antes, ¿no? Eh, vamos Igualmente ¿Cómo llegó ahí, tío? <risa> ¿Cómo llego ahí, bachín, eh? Y acabo de ver eh, mi hermano eh, jugando de la tablet y me pareció buena idea Yo nunca he jugado a campeón al pero bueno, GG, menos mal, eh O sea, qué guapo, eh, fuera de coña está muy chulo, tío El concepto del juego está flipante Ah, amigo, vale, vale, vale, vale Ya entiendo, a ver Le doy a la palanquita y ¿qué me hace? Algo, algo ha cambiado, ¿no? Ah, vale, por aquí Ah, vale Vamos a ver, eh, no, no me voy de aquí yo sin, sin pillar eso, gente aunque el tiempo apremia y me hago anciano, eh Por lo menos lo que decía el juego Vale, le damos la vuelta Ah, vale, ahora tenemos abierto esto No me joda, no, mierda ¿Habrá aquí yo una insignia del boss este? Voy a hablar con él, a ver qué me dice, tío Hey, bro, what's up, Stonehair Hace mucho tiempo que perdí a un amigo es muy querido Lo enterré a la luz de la luna, qué bonito Desde aquel día ha sido, como si me faltara una parte de mi ser ¿eh? Me pregunto si algún día me volverá a sentir completo Pobrecito, loco o sea, qué sad, tío Que sad ese, ese hombre es muy sad, eh, fuera de coña yo estoy aquí para pasar, Sergillo Que haya cenado algo Grande, tío Me cago en la leche Muchas gracias eh. Me cago en la puta Me traigo la cena Que aproveche ¿Qué vas, vas, vas a cenar, mi hermano? Te eh, habla de nuevo ¿Qué vas a cenar, mi hermano Sergillo Qué guay, tío Me parece divertido el juego O sea, espero que también os esté molando A priori es un juego indie, ¿no? Es un roguelay eh, Lo veo muy bonito Está cuidado O sea, no sé Paseo 2021 me sorprende, bro Me sorprende mucho o sea, aquí no había nada, ¿no? Va, me piro por aquí no sé cómo llegar hacia ahí arriba Y que aproveche de nuevo, macho ¿Qué hago yo para llegar ahí, tío? O sea, ¿qué habrá hecho, eh? Unas patatas, hostia Con cayena picada, pimienta, perejil Hostia Ajo molido y sal, qué rico What the fuck is this shit, Sergio? Siempre come... O sea, siempre cenáis rico, eh Fuera de coña Que aproveche, macho, qué rico Joder O sea, amazing Os lo prometo Yo no sé qué voy a cenar ahora mismo Mi duda asistencial siempre <risa> Me cago en la leche Siempre coméis súper rico, tío ¿Qué, ¿Qué habrá que hacer aquí, gente? ¿Y si le mete un disparo? se sí, Rodrigo, ¿cómo ha campeón? Eh, hello, ahí eh, grande, tío, to live stream. ¿Cómo estamos, mi hermano Rodrigo? ¿Cómo fue, macho, la clasecitas? Te animo a probar papá. te va a gustar. O sea, unas pataticas, ¿sabes? La leche, picada, con pimienta negra. O sea, ¿qué es que es eso, o sea, vuelvo a repetir, no, o sea, vuelvo a leerlo porque es como que no tiene nada que obviamente crujas mucho, ¿no? Papá, desde que terminaste el boss, eh, no escuché. ¿No has escuchado nada? ¿En serio de juego no has escuchado nada? ¿Eh? Me ha cerrado la... ¿Me cierra eso? Qué guapo y eso, qué chulo Porque me parece un juego bastante currado, la verdad Ah, sin problema, campeón Ya me jodería, digo, espera que no sé... Se... ¿Eh? ¿Y qué hago yo ahora? O sea, ¿qué hago yo ahora que me he cerrado la propia puerta, bro? Hostia, tú, machín ¿Qué cojones? No sé para qué será, pero obviamente eh, Hay que abrir la compuerta esa por donde me iba Quiero dejar ahí el juego en plan en la siguiente stage Porque no sé cuál es el punto de guardar O sea, sería... ¿Tiene guardar automático? Eh, efectu... Ah, mira, guardar, vale, vale A ver si se puede guardar Ah, Delgarti fue un campeón, lo que te estaba diciendo Que eh, no ha salido, o sea, no ha salido en la encuesta de... ¿Eh? No ha salido en la encuesta de Sud, pero eh, igualmente... Ah, mira, aquí está Me cago la leche Pero eh, realmente, o sea, si lo preferí en, en vez de Damungu Como queráis Vale, muy caro, mi hermano Sergio. Lo intenté, ya me entiendes, ya que es Parrow, pero no encuentra servidores, tío. No encuentra servidores, muy caro. Muy muy muy carísimo, tío. Cuervo gris, hola, pollo, perdona eh, lo del golpe en de la cabeza, pero es que necesitaba esa alma. Es por cambiar, claro. A ver, Fortnite es lo que ha salido realmente. Como siempre lo dejo a opción vuestra. Verá, yo fui segador igual que tú. Eh, hace años el alma eh, que me deshindaron se me escapó. Tardé muchos meses en localizarle, sacho anciano, claro. Al, al llegar descubrí de algún modo. Eh, eh de. Hostia. Algún modo el arma eh, Había cruzado esta puerta Increíble ¿Sabe dónde estamos, polluelo? Qué guapo Qué chulo, tío Y vale muy caro, tío Nah Puerta de... Eh, la muerte... Dios Qué creep Puerta de la muerte, lol El punto final de todo lo que vive Pero no... Yo sabes, Sergillo Que no me sale de mí Me tengo que ir a cenar eh, Una... Oh Una hamburguesita Que aproveche mini kit campeona Y muchas gracias, por supuesto Por todo lo que hacéis a diario Como sabes, todas las puertas funcionan Con la energía de las armas Tal vez con una cantidad de energía eh, Descomunal, incluso eh, Hostia por desgracia no, eh... No fue suficiente con el arma que robé. ¡Qué putada! ¡Qué guay! Ahí ha rombrado un boss, eh. Me temo que ahora nuestro destino está entrelazado, pollo, lo puedes eh... alertar. estar tu misión incompleta, tu muerte es ahora inevitable, LOL. Sin el alma que ahora reside tras la puerta, estás atrapado igual que yo. LOL. Me tengo que ir a cenar. Que aproveche de nuevo, mini campeona. Pues mañana eh, me voy a la playita. Qué alegría. Eh! Que aproveche. Grande ese Mario. Qué guay, tío. Yo todavía no he ido a la.. Todavía no he ido a la playa. La verdad. Qué chulo, tío. Si de tres seres así en, eh, en esta isla eh, cuya energía de alma combinada podría eh, darnos el poder de abrir la puerta. O sea, tengo que matar a tres voces. Al norte hay una vieja eh, bruja obsesionada con, esca con escapar de las garras de la muerte. LOL. Ah, Ahí tenemos que ir, gente. Más allá del bosque de este... Eh, un rey eh, autoproclamado. O sea, gobierna en las ruidas. Qué guapo. Y es un gigante eh, de la catedral, ¿vale? ¿Y el último. Y en lo alto de la montaña eh, del oeste hay una bestia de edad incalculable. Primaria y fiera. Qué, eh, qué guapo. Qué chulo, tío. Te presentan los presos los, los bosses super guay. Siento eh, de veras haberte metido en estos pollolos pero eh, a mi edad de avanzada mi cuerpo se fatiga. Está anciano, ¿eh? Ahora erige tú tu camino. Puedes aventurarte en lo desconocido y cegar esas almas eh, de gigante. O bien optar eh, por no hacer nada y sufrir el mismo destino que este viejo idiota. Vamos a matarlo, gente. O ¿Saben para qué te voy a matar? ¡Para! No, hombre. Nada, vámonos, vámonos. Tiene una katana, ¿eh? Fuera de coña. Una katana mastón, ¿eh? Está guapo. Está guapo, ¿eh? O sea...